No, ¿qué dijiste? Que no, que yo, o sea, vos no habías pensado que vos a mí me habías gustado. O sea, vos volviste a tu casa y dijiste que yo no, o sea que. Hola, yo soy Sofi, yo soy Valen y esto es. La rana René. ¿Qué? Ay, mi amor, dale. Bueno, ver, vos sabes que me voy. La si sos nuevo en el canal, suscríbete para ver todos los videos. Prende la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos porque es muy importante para seguir creciendo. Es muy importante que comentes, que des like. Y también te podés hacer miembro. Acordate que puedes ser miembro y ayudarnos con el contenido del canal para poder crecer cada vez más. Y el contenido igual siempre va a ser gratuito para vos. Eso no te puedes olvidar. Así que... Hoy les vamos a contar algo que nos vienen preguntando muchísimo Que es un story time de nuestra relación No solo de cómo nos conocimos, pero de cómo sucedió todo hasta es que llegamos Es un story time storyline, ¿no? Es un story time en línea Ay, ah, no sé igual, sí, se nos puede está. mezclar todo porque nosotros somos así Porque ustedes nos conocen Porque ya saben que nosotros contamos las cosas a veces un poquito mezcladas Pero bueno, vamos a intentar contarles todos los detalles de lo que nos pasó Cómo nos dimos cuenta que nos habíamos enamorado Qué nos regalamos Qué nos hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, bueno, ya estás empezando No, no, dale, dale Bueno, arranquemos arranquemos sí. Bueno, está bien Bueno ¿Quién empieza? Yo Que sí, vos que, que sos más memoriosa que yo voy Yo soy un desastre, por favor Bueno, voy a arrancar da. Les voy a contar así como para empezar Qué fue lo que me pasó a mí Cómo la vi yo a través de una red social en ese momento en ese momento era Tinder yo estaba como... primero había puesto mujeres y hombres porque como en ese momento era tortapada tortapada tor para las personas que no son... es la lesbiana tapada exacto era muy tortapada entonces lo que hice fue poner mujeres y hombres porque es una muy buena técnica porque yo pensaba si alguien conocido me ve ¿Te estás tirando técnicas a las tortapadas sí, obvio, obvio es una muy buena técnica si alguien conocido me ve digo que se confundió Tinder o que me confundí yo con el botón que algo algoritmo no está fallado sí, está fallado ¿por qué estoy entre las mujeres y yo, yo puse hombres? entonces eso fue principalmente. Una buena estrategia, ¿eh? Exacto. Bueno, luego de eso, me voy a poner la capucha porque me pongo nerviosa. Vos sabés que yo contando estas cosas me pongo muy nerviosa. Eh, no, mejor me la saco. Ay, no sé. Bueno, eh, una vez que yo ya Como que empecé, empecé en Tinder Me empecé a animar un poquito más Empiezo a pasar Y la veo a Sofía Yo Sofía la conocía Porque nosotros somos actrices Ambas uh -huh, uh -huh. Y la habíamos compartido Un par de novelas Además ¿En Polka? No solamente en Bueno, Mar no, en otras Hicimos un montón de, sí. de producciones sí, sí, pero en Polka fue El lugar donde vos te enteraste Que lo que dijo Natalia. Ah, Nati. pero ah, Lo que dijo Nati, ah, Mi socia ah, presente para, De Falta para, para, para, para. Natalia Que es directora de casting Estaba en la casting Ella estaba ahí En la oficina de casting Y Natalia Dice, che, ¿sabías que Sofía Elliot es bombero? Así que sí, Natalia dijo eso y ella hizo ¡Ting! Prendió las, las antenitas y, y. En su momento. En su momento. Cinco años más tarde, estoy en. Cinco años Por tarde. eso, claro. Me estás está cagando, está cagando la historia Bueno, no, no te estoy cagando, te estoy agregando. Porque vos también tenés que contar que esa fue la alerta 1. Pero la alerta 1 si no, yo, yo, yo era hétero. Yo era hétero cuando me, me ¿no? quedé. después te enteraste. No sé, que sé por yo, qué yo, me quedó tan grabado, gracias. Pues, pero que era menos italiana. mal que lo escuchaste. Sí. Igual si lo hubieras escuchado, no sabías. Sí, porque te hubiese encontrado en Entonces es un dato importante lo que estoy diciendo entonces la encontré en Tinder chao mi amor la encontré en Tinder cuando la encuentro en Tinder yo no le di like en Tinder automáticamente fui a buscarla en Facebook Tega, estratega, estratega. La fui a buscar en Facebook. Empiezo a mandarle. No. No, no me fuiste a buscar. No, a no, sí. Te busqué en Facebook, te agregué. Sí. Vos me aceptaste. ¿Y porque yo... en ese momento aceptabas a un montón de gente. Bueno, estamos hablando de no eso. Estás... ¿Lo vas a contar todo? No, te pero con... para que te termino acá. Para, mi amor, que termino en esto. Pero podemos irme echando Dale, me chato, me Pero te quería decir no, algo, lo algo muy importante. Que cuando ella me agrega a mí, te voy a contar lo que me pasó a mí cuando vos me agregaste. ¿Qué te pasó? yo la empecé a stockear y a stockear todas sus fotos para ver si estaba con alguien. O sea, digo, yo ¿Y tenía me... fotos con yo creo que no mostraba nada en esa época. Nada, Entonces, nada. Me no recuidaba muestra... con las fotos que subía. No muestra nada. No me doy cuenta si está con alguien. No me doy cuenta si está tipo, actualmente con alguien o estuvo en una relación. Mira cuando uno quiere buscar toda la información de la otra persona. Entonces, hice un respionaje. Pero bueno, igual eso pasó. Luego, contame Luego, como yo en ese momento no tenía idea cómo manejar las redes sociales. este Ay, <risa> mi chulita chiquitita. Uy, qué tienes, un rush. No, se me pegó todo el pelo. El pelo. Sí, perdón, perdón. ¿qué es eso? eso? Es un labial nuevo Parece miel, es para comer bueno, perdón eh, Entonces En ese momento Yo esto que decía No sabía manejar Las redes sociales Entonces creía Que aceptando a todo el mundo Mi cuenta de Facebook Iba a crecer Bueno, entonces Aceptaba a todo el mundo Así ti, ti, ti, ti, ti. Y se ve que en esa llevada La acepté a la señorita uh -huh. En un momento Estaba en Facebook Y veo en el feed Que ella sube algo Que hacía alusión A una rotura de corazón Como que alguien Le había roto el corazón Entonces yo Lo que hice fue Compartirlo En mi perfil de Facebook Y al toque Me entra un mensaje Privado de ella, ¿quién te rompió el corazón? Porque era sobre romper el corazón. Era como sobre las despedidas. Es. Era sobre el, lo que había subido ella, era sobre despedidas sin explicación. ¿Te acuerdas? Claro, sí, es verdad. No, ahora que lo decís, sí me acuerdo. Sí, sí, sobre cuando la gente te deja y no sabes por qué. Exacto. Entonces yo ahí me di cuenta y dije: bueno, esta es la mía. Está débil, alguien le rompió el corazón, voy a entrar. Me puse mis guantes de cirujana y me puse a escribir. ¡Tiro! y me puse a escribir ¿Quién te rompió el corazón? y empezamos a hablar un poquito de acá un poquito de allá hasta que ella me contó que le habían roto el corazón que una persona estaba muy rápida una relación venía muy intensa y de golpe la dejó o sea de, sin explicación tengo una teoría de por qué pero no se los voy a contar así que si querés que te lo cuente no. escribí en los comentarios no le puedo contar quizás pueda hacer que lo cuente no. mi teoría no, pero, mira, pero no lo no, sé es una teoría terrible bueno no, no, no sí. la cuente vos dejá tu comentario y veremos no es muy fuerte mi bueno, teoría entonces, entonces yo a mí me había pasado la mismo una persona con la que estaba como que sin explicación me había dejado, entonces estábamos las dos en el mismo lugar. ¿Qué pasó? Esto fue en agosto, fue en agosto más o menos del 2015, eso fue como nuestro primer approach, empezamos a hablar un montón a hablar un montón en Facebook, hasta que finalmente eh, Sofía se había olvidado su teléfono, el cargador de su teléfono en la radio. Ah, cierto, sí, sí, no tenía como ningún... Y no tenía como cargar el teléfono. Claro, te hablabas por la computadora. Me hablabas por la compu entonces ¿qué pasó? Ella tenía que trabajar al día siguiente yo le digo, bueno, después de mucho ida y vuelta hablar, ella me preguntó a mí cómo se llamaba mi ex Ah, sí, porque durante la charla Ella no me aclaraba No sabía si era femenino o masculino La cuestión Entonces agarré en un momento y Le dije, ¿cómo se llama? Ya, por ejemplo ¿Me tirabas un nombre tipo neutro? Sí, sí. Eh, Alex Alex Bueno, entonces yo como no sabía Le pregunto ¿Cuál era el nombre de la persona? Entonces, re que me tiraba Alex Que re cagaba. No, no me tiró Alex Me tiró y bueno, dije, porque claro, yo veía y tenía este prejuicio de ver fotos de ella y decir, no, esta chica no es gay, no es gay, no es gay, claro que era ser gay, que era ser lesbiana en ese momento, pero mi cabecita chiquitita. Entonces, bueno, me tira el nombre de, de ella y dije, sí, sí, ¡Es tortita o por lo menos Curiosita, por lo menos hetero curiosa, pero bueno, yo pensaba que era hetero curiosa, fin. Sí, y dije, bueno. Al día siguiente salimos. O sea, yo lo que le dije después de eso fue: ¿Cuándo me vas a invitar a una cita formal? No, no fue así. ¿Cómo fue? Me dijiste, me escribiste: ¿Cuándo me vas a invitar a una cita formal, Sofía Elliot? Ah, perdón. Con nombre y apellido me mandó. Y me invitó obvio, vos te crees que me iba a perder semejante bestia no semejante bestia bombal y me invitó me invitó, sí. eh, salimos al día siguiente, me pasó a buscar yo estaba re nerviosa y yo me acuerdo que cuando la vi dije pero... mi a picante rojo que era como un morrón Sí, era como un pimiento chiquito o sea, era rojo y chiquito pero yo me subí al auto y la vi esta es la foto de cuando yo la conocí a Valentina la engañé era rubia, pelo largo, lacia. me faltaba decir con ojos celestes pero bueno, no, no tenía ojos celestes Ah. Y me puse unos coturnos así, unos zapatotes. ¿Lo muestro? Sí. O sea, no los quiere tirar porque se los puso en nuestra primera cita. Los sigue teniendo acá de. De, de trofeo. De trofeo. No, no los usa, pero los. Gracias a estos zapatos. Miren el taco que tenía. O sea, oh, <risa> o sea Y zapatote. Yo seguía siendo un poco más alta, literalmente. Claro, pero la primera impresión, amiga, es lo que cuenta. Porque si ella me veía peticita como soy, no me iba a dar bola. Entonces mentira, aparecí con los. Mentira, los mentira, coturnos. mentira, mentira, mentira. Le hubiese dado bola siempre igual. No, no tiene nada que ver, nada que ver, mi amor. Posta, pero bueno, ella pensó eso. Los coturnos suman. Y yo me creí que tenía mi altura, pero bueno. Ah, ¿qué, ¿qué pasó? Bueno, pero igual, no, no, no es que te digo la porque tenías mi altura, mi amor. ¿Cómo si la historia? Fuimos a comer, me pasó a buscar esta persona que tenemos acá, que supuestamente ella dice que estaba totalmente diferente para mí, sigue teniendo la misma sonrisa, los mismos ojos de siempre y es de lo que yo me enamoré <risa> Y de su alma Cada día que la conozco La amo más Y me gusta más realmente Lo estoy diciendo Es como que Bueno, después voy a llegar a eso Entonces eh, eh, fuimos a comer Me acuerdo que fuimos a comer sushi Y ella no, Fuimos a comer sushi Porque a ella le encanta el sushi Yo no quería comer sí. sushi Yo por mí comía pizza Sí, pero Fuimos a comer sushi Que en ese momento yo comía carne Entonces comía sushi Que no era vegano Pero bueno, ahora Igual como sushi vegano Me sigue gustando Entonces estábamos en Fuimos a comer Y ella me dice yo Las dos fumábamos las dos Estábamos las dos así Las dos fumábamos cigarro En ese momento Nos mirábamos hacia ya vos, dejamos... todos para seducirla con el puchito taj, total taj, taj, sexy tirada de humor ¿qué pasó? ella me dice yo terminé una relación hace o sea no solo esta intensidad que había tenido sino que hacía dos, tres meses había terminado una relación ¿fue ¿Bueno, en agosto esto? sí es un mes no, no, no para agosto, septiembre ponele que salimos la ¿Pueno? primera vez en ah, agosto sí, sí. no, en agosto salimos porque vos te fuiste de viaje y toda esa historia agosto salimos por primera vez y ella me dice hace dos meses terminé una relación de cinco años yo tipo cuatro, cuatro años yo bueno ok no sé bueno entonces me dice yo no en ese momento me dice, yo no soy para esconder, porque ella había hecho todo un proceso enorme como para poder salir del closet. Yo no pensaba salir del closet para nada. Entonces después de comer, ¿cómo termina la historia? Fuimos, volvimos, ella me deja en mi casa. Primero, pará, esto es una anécdota muy interesante. Ella pensaba en su cabeza quién paga, porque generalmente ella salía de citas con hombres y pagaba a los hombres, cosa que hoy en día ya, ya de, pasó Ya pasó de moda. Pero en ese momento eran todos cuestionamientos. Adivinen de... quién la invitó. No, no lo digas. Oh. dejadme en los comentarios. ¿Quién pensás que le invitó a Valentina? Me pues ya lo me me estoy bushi. diciendo. Sí. <laughs> ¿Me invito a mi pochita? Sí, le invité yo Después nos fuimos a, en el auto Yo me estoy bajando del auto Y ella me dice Bueno, me vas a invitar a subir Y le digo <risa> ¡Estaba calenchu! ¡Hell no! Le digo no me no no ¡Me no, botó no. ¡Me botó Pero no no sin antes darte un beso así Uy, sí, me dio un cabezazo Le dio un cabezazo Me así. dio el beso más horrible Que me dieron en cualquier cita Sí, la del peor beso de su vida Se lo di yo en ese momento Porque estaba nerviosa Me estaba bajando del auto Y fue rarísimo Entonces le di un beso Tipo, me fue Pero fue raro para mí, porque de ahí yo siento que no siento que no te guste. No, ¿qué dijiste? Que no, que yo, o sea, vos no habías pensado que vos a mí me habías gustado. O Entonces sea, vos volviste a tu casa y dijiste que yo no, o sea que. Dije, a esta mina no le gusté, no, no le gusté. ¿Sentiste eso? Y ¡Boluda, me rechazaste! Estaba en la parte de tu casa, me no? a tener cuchicuchi sí, y me dijiste porque que no. me no voy a hacer el cuchicuchi si yo no estaba lista ¿Por es ¡Una bomba! ¡Una bomba! Pero no quería ser el cuchicuchi en ese momento ah, Y no tenía nada dijo. que ver ¿Ven que no quería? No pero quería no, no quería No quería por muchos motivos míos en mi cabeza Tipo Que vos no eras para esconder Un montón de cosas que pasaron Que acabas de terminar una relación O sea que no quisiste hacer cuchicuchi conmigo Por haberte dicho que no era para esconder Sí Exacto No Por varios motivos Y temas internos míos Que yo también acababa de terminar una relación Bastante nefasta ¿Viste? No sé no. en una en no la querías, que No, no tenía no, no, ganas Bueno, bueno no, ten... no, no, no es que no tenía ganas Bueno puede ser Yo mi... que estaba Pero Estaba en, es... en fuego Estaba Muy mal bueno, que sí te fuiste al día siguiente eh, Como que hablamos Un par de veces más Pero finalmente Nos terminamos convirtiendo En amigas Sí, porque yo dije Bueno, listo No le gusto, no importa Pero esta mina me parece Súper linda Para tenerla como amiga Es recopada Además cuando hablábamos Como que me sentía re bien Me hacía sentir bien Yo estaba muy triste Por la relación anterior Y por otras relaciones Que había tenido Y bueno eh, Como que sentí mucho confort De este mm. lado Dije, no la quiero perder O sea, no importa eh. Exacto Y yo la abracé mucho Como amiga Y bueno, empezamos a hablar muchísimo Nos contábamos una vez Ella me cuenta Primero que se fue de viaje con alguien en el medio, eh, se fue a Nueva York con alguien, después eh, invitó, invitó a alguien, le invitó a alguien a Nueva York con motivos dudosos, pero bueno no importa, no lo voy a decir. Después. Eh, <risa> diciendo después eh, en su momento pues casi me acuerdo que vuelve con la con tu ex casi volvés sí. Y me empezó a pedir consejo de eso eh, yo me acuerdo de estar trabajando en Iguazú porque yo trabajo en las cataratas del Iguazú en bueno en Iguazú en realidad y me acuerdo de estar hablando con ella todas las noches como dándole consejo de si quería volver si no quería volver de qué quería hacer bueno cuestión termina toda esa como ese, esa cosa de amistad muy profunda y eh, yo me acuerdo que empiezo a, a sentir cosas muy fuertes por ella pero yo sabía que ¿Qué momento te hice cuenta? Yo me di cuenta cuando. Costa. Eh, cuando me animé a ir a lo de Valeria Yapira con vos. Ya en ese momento, como dos semanas antes, yo me había cuenta que sentía un montón de cosas. Entonces me animé a verte de nuevo. Que esto, chicas, fue tres meses, o sea, varios meses más tarde de nuestra primera. En el medio ya estuvo con otra sí, gente. Sí, yo estuve estaba empezando yo a salir con un hombre, ella estuvo con otras personas. Estaba empezando a salir con un hombre con quien me estaba por ir de viaje, pero yo sentía cosas fuertes por ella. Pero también en su momento, como que pensaba: Yo no puedo salir del closet, yo soy una persona. Que no voy a salir nunca de closet porque nunca voy a animarme a decir que soy lesbiana o que me gusta una mujer. En ese momento no decía lesbiana, sino no, que me gusta, gusta una todo. mujer o que tenía una vida, que voy a tener una vida con una mujer abiertamente, pensaba yo. Voy a tener una vida, casarme o, o, o convivir con una mujer abiertamente, ir a comer de la mano. No, digo, no me voy a animar nunca a eso. Entonces terminé saliendo con el chico, que también había conocido por Tinder, que era chileno. Entonces me empiezo a, la verdad que empecé a hablar con él, qué sé yo, bla. Bueno, estaba ok, pero yo me daba cuenta que cada vez que hablaba con Sofía, como que Quería hablar con ella, quería escucharla No veía la hora de que mandara un mensaje Viste cuando me mandaba me un mensaje Y al día de hoy me pasa Sofía me manda un mensaje Y a mí me agarra una cosita acá O sea, amo que sea ella Amo que sea ella Amo que me suene el teléfono Cuando es ella Amo que me mande mensajito Si me voy a algún lado Como me encanta que ella O cuando se levanta a la mañana Que me mande un mensajito y me diga Hola mi amor, buen día Esas cosas a mí me... Ay, oh, todavía el día de hoy Es más, siento más cosas hoy que en ese momento Pero bueno, empiezo a sentir cosas más muy fuertes en ese momento. De todas maneras, ¿sabes qué? Que yo creo que lo vamos a dejar acá. Si querés que sigamos la historia de nuestro story time con detalle, sos de lo peor. <risa> <risa> Me odian. Bueno, lo voy a dejar acá. Si querés saber más, entonces quiero... ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos mil. likes? Mil. Mil. No, mil likes. no es nada. Mil likes. Mil likes no es nada. La no otra vez tanto. llegaron a tres mil. No, mil... ¿Dos mil? No. ¿Diez mil? no. no. Listo, 3. me convenció. 3.000. mil likes y te continuamos la historia. Y yo no puedo creer que me paraste así. <risa> me no odian, ¿no? ¿Me, ¿Me odian? Porque, ¿saben qué? Vos sabés que lo más importante es... No puedo lo que no me acabas de hacer. Abuse a todas estas locas que me van a venir a linchar.